Cuando el día, la mañana del 17 de octubre, el día del nacimiento del peronismo, kilómetro cero, nacimiento, nacimos ese día, caso único en la historia universal. Por ahí alguno habrá dicho, ¿y qué programa tienen estos? El programa nuestro eran tres palabras, queremos a Perón, queremos a Perón. Es el programa del 17 de octubre. Y es el programa de la resistencia peronista. Y es el programa de ayer, hoy, y hasta que hagamos la revolución peronista. Porque queremos a Perón, quiere decir, queremos trabajo, queremos dignidad, queremos que respeten a las mujeres, queremos respeto a los jubilados. Los únicos privilegiados son los niños.